Hola, ¿cómo están? Estoy en New Delhi, la capital de la India para decirles todo lo que me ha gustado del país y lo que no me ha gustado para recomendarles si algún día van a viajar. Bueno, empecemos por lo malo y luego lo bueno. Lo malo. Primero, mucho cuidado aquí. Es un mundo de engaño. O sea, cuando llegamos al aeropuerto luego tomamos un taxi para ir en un barrio donde teníamos un hotel. De una vez nos sé dicen si que el barrio entero está cerrado. Entonces no sabíamos si era real, entonces nos fuimos a otro lugar, tomamos otro taxi y otra vez nos pararon para decir lo mismo. Así que hay que tener cuidado porque yo creo que era engaño, todo es engaño, los taxistas te van a decir que todo está cerrado para enviarte a otra parte. Es una mierda de engaño en muchas partes, así que mucho, mucho cuidado, no hay que creer en nadie. ¿Cómo el lugar? Ah, otro punto que no me ha gustado, pues la gente que como que salta encima de uno para decir, bueno, cómprame eso, cómprame eso <coughs> es otra cosa que no me gusta punto 3 los falsos amigos te invitan a tomar un té aquí les encanta el té te invitan a tomar un café en una tienda te hablan para venderte, no es para ser amable no es para conocer tu cultura La, el 90% de las personas que te van a, conocer, a hablar es para venderles algo entonces no, no hay nadie de amigos a veces me hablaron en francés Ay, mira, Fiofrán, Francia, la verdad. Y luego, ¡bam! Te mandan a la casa de los malos, y a Francia, la verdad, de la verdad. Punto 4. Que no me gusta, pues es lo que escuchamos: mucha bulla, muchos pitos, muchos carros, muchas motos. A veces es una mierda de desorganización. No se puede caminar fácil. No hay semáforos para pasar casi las carreteras. La mayoría de las veces cuando uno pasa es corriendo, evitando los carros. Es un desorden. Punto 5. De lo que no me ha gustado pues la pobreza da mucha tristeza ver la gente en la calle muriendo de hambre duermen en la calle, están sucios algunos bueno depende, no todo sobre, pero hay mucha mucha pobreza la primera vez que veo tanta pobreza y eso que conocer muchos países ¿no? entre comillas subdesarrollados bueno, eso creo que son todos los puntos que no me ha gustado de la India ahora vamos a a ver lo positivo ah sí, punto sexto el agua fría en los hoteles, casi no hay agua caliente y el internet relento, pero bueno, también porque la población está enorme. Bueno, son seis puntos más o menos que no me han gustado. Ahora los puntos positivos. Bueno, primer punto positivo, pues es un país extranjero es como otro mundo, si uno se alcanza de su propio país pues chévere porque aquí está bastante diferente verde de todo, ese es un punto muy positivo uh, punto segundo positivo, la comida, todo aquí es barato la ropa, súper muy barato o sea, bueno depende, también hay engaños a veces ¿no? pero si uno uh, baja mucho el precio pues se puede conseguir algo muy muy barato los trenes, todo está barato uh, punto tres de lo bueno pues ver la comida para los que les gustan curry, o sea, hay eh, muchas salsas o a los que les gusta la comida picante sería algo bueno para ellos ¿sí? y también hablando de este punto 3 de la comida es también que hay mucha comida vegetariana para los que ponen la carne aquí no se consigue porque la vaca es sagrada entonces ese es el tercer punto positivo y cuarto punto positivo, la gente que es muy amable cuando no es en la calle, cuando no es una tienda si te pierdes te pueden ayudar, entonces la gente es buena depende si te engañan que te dicen que te a llevar la tienda, ahí no pero en el hotel si estás perdido ellos te van a, a, a recomendar buenas cosas uh, bueno, entonces depende dónde pero hay gente que puede ser muy amable y como que les encanta que el turista tenga una muy buena imagen del país y ya el punto 5, pues bueno, es muy personal pero el clima, ahora está invierno, pero miren, estoy en camiseta no tengo frío entonces estamos en diciembre y hace 22 grados en la tarde en la capital en el sur ya hace más calor pero aquí no existe el verdadero frío bueno, en la mañana es 10 grados, pero no es un verdadero frío ya, entonces sí, toda la diversidad y todo eso se les recomiendo a todos para que vean un poco otra cosa que su propio país bueno, si les ha gustado el video un pequeño like y si no estás suscrito al canal para ver más viajes pues suscríbete y espero que haya más y más viajes. Hasta luego.